Tradicionalmente, Google Drive ha organizado el almacenamiento de archivos en mi unidad. Tenemos aquí arriba a la izquierda. Algo que podemos asimilar al uso de un disco duro o una unidad extraíble. Solo que en este caso el almacenamiento está en los servidores de Google. Las cuentas profesionales de G Suite, entre ellas las de educación ofrecen, además de un, mi unidad, las llamadas unidades compartidas, que pueden asociarse, en su uso, a departamentos, proyectos, equipos de trabajo y básicamente se diferencian de mi unidad en el modo que gestionan los permisos y propiedades de los archivos. Aquí arriba aparece la sección Prioritarios, que mencionaremos al final del vídeo, y que está explicada en el vídeo de estructura de Drive. Vamos a acceder a una carpeta de mi unidad. Y vamos a ver cómo presentan las carpetas y documentos. Podemos observar, aquí tenemos a la izquierda. Los archivos y carpetas en, este, en esta carpeta llamada Corona de mi unidad. El... A su derecha tenemos una columna que nos muestra quién es el propietario de estos archivos. En este caso la mayoría soy yo el propietario y hay otros dos propietarios por ahí. La tercera columna nos muestra cuán, cuándo ha sido la última modificación y a la derecha el tamaño de archivo. En, en los archivos que son tipo eh, archivos propios de Drive, como hojas de cálculo de Drive, formularios, presentaciones, etcétera, no muestra el tamaño del archivo. Si lo hace en el resto. En este caso es un CSV, un archivo muy pequeño, pero podemos tener archivos más grandes como pueden ser vídeos, por ejemplo. Si vamos a una carpeta, a un a una unidad compartida, en este caso, Billot Proyecto A. Podemos observar que aquí hay siete miembros, hay siete personas que pertenecen al equipo de Billot Proyecto A. Vemos aquí a la derecha eh, que podemos gestionar los miembros y eh, lo que quería señalar ahora. Aquí en el listado de carpetas y archivos ha desaparecido la columna de eh, propietario. La razón es que en las unidades compartidas el propietario ya no es una persona, sino que lo es la propia unidad. Ello va a evitar, entre otras cosas, que cuando una persona deje la organización y se elimine su cuenta, pues no. Eh, los archivos asociados a departamento, o equipo o lo que sea, no desaparezcan con la misma cuenta. Vamos a ir viendo el, funciona el funcionamiento de una unidad de equipo y lo vamos a hacer eh, empezando a crear una unidad. Antes de nada voy a hacer clic sobre unidades compartidas. Estas son las unidades asociadas a mi cuenta. Aquí aparecen los nombres con un dibujito que ahora vamos a ver un poquito más grande y aquí a la derecha aparece eh, cuántos miembros tiene cada una de estas unidades. pueden ser Los miembros pueden ser grupos o pueden ser personas. Si voy a la vista en miniaturas, en lo que voy a ver es una imagen la imagen asociada a cada una de ellas y aquí debajo veré el, el número de, de miembros, tanto en grupos como en personas. Si voy a unidades compartidas, me pongo sobre ello, hago el botón derecho y voy a crear una nueva unidad compartida. Yo voy a llamarlo proyecto video, por ejemplo. voy a, Lo voy a crear y lo que nos encontramos es... Con la nueva unidad compartida que evidentemente está vacía y nos dice que arrastremos los archivos aquí o que los creamos. Aquí lo que vamos a poder hacer es tanto crear nuevos archivos, vamos a nuevo, documentos de Google, por ejemplo, y aquí vamos a ponerle un nombre plan de trabajo por ejemplo Perdón. Plan, de tra plan de trabajo y listo tenemos aquí en nuestra unidad compartida nuestro primer documento y también podríamos coger y crear una nueva carpeta presentaciones por ejemplo y la tendríamos ahí claro si lo que quiero hacer es una migración, por ejemplo, un departamento que ha estado trabajando hasta ese momento con, en mi unidad, sobre mi unidad, y quiere empezar a trabajar sobre unidades compartidas, probablemente lo que tendrá que hacer es eh, arrastrar eh, las carpetas que ya tenía creadas en mi unidad a la unidad compartida para tener el acceso desde ahí. Esto es una, una tarea que en un principio no se puede hacer. Eh, cuando creamos una unidad compartida podemos arrastrar documentos a la unidad. Pero a priori no podemos arrastrar carpetas. Si es posible, si desde el panel de administración nos dan esa función de administrador, porque es una función de administración. Voy a mostrar un, un momento un poquito lo que afecta al panel de administración. Lo tenemos aquí. En el panel de administración de Google tenemos funciones de administrador. Y en las funciones de administrador hay algunas que aparecen ya por defecto y hay otras que hay que crear. En este caso yo tengo creada una nueva que es unidad. Compartida carpetas, que lo que sirve es para mover carpetas a unidades compartidas y yo lo que puedo hacer es asignar a personas esta, esta función de administración. Cuando lo haga, a partir de ese momento podrán arrastrar las carpetas que necesiten dentro de la unidad compartida. Si no se, se hace esto, no se puede. Bueno. Vamos a seguir. Como he dicho antes, una de las principales diferencias de las unidades compartidas con mi unidad es el sistema para otorgar permisos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí le damos a esta flechita y lo primero que tenemos es gestionar miembros. Seleccionamos y nos aparecerá el cuadro de diálogo ...para gestionar miembros, algo similar al, al que encontramos en, eh, en, en mi unidad para compartir... solo que no tiene esta parte de aquí abajo para hacer público, por ejemplo, un documento. Voy a agregar una cuenta, voy a agregar esta y aquí aparece gestor de contenido... No aparece como en mi unidad lector, editor o comentador. Y aquí, si le doy a la flecha, lo que voy a observar es que hay cinco niveles diferentes de permisos. Vamos a ver eh, qué significa cada uno. Lector es lo mismo que en los archivos de mi unidad. Lo único que voy a poder hacer es ver. Comentador. Tampoco cambia nada respecto a mi unidad. Va a poder comentar los archivos. Y el tercero, colaborador. Y aquí ya empiezan a cambiar las cosas. Nos estamos acercando a lo que es un editor en mi unidad. Aquí va a poder crear nuevos documentos y va a poder editar los documentos de la unidad. Sin embargo, al contrario de lo que sucede en mi unidad, no va a poder ni mover archivos ni va a poder eliminarlos, ni podrá, evidentemente, modificar los permisos. El siguiente es el gestor de contenidos, y que además de todo lo anterior, va a poder mover los archivos y eliminarlos. Es decir, va a poder organizar todo lo que se está produciendo, modificando, lo va a poder organizar, lo va a poder gestionar. Y el último, digamos el todopoderoso, es al administrador. Además de lo anterior... Puede dar permisos, puede quitar permisos, eh, puede modificar los ajustes, puede vaciar la papelera, ya que si bien el gestor de, de contenidos puede eliminar archivos, no puede eliminar la, la papelera. Aquí los archivos, de la misma manera que en unidad, cuando pasan 30 días desaparecen de la papelera. Podemos Vamos a ponerle a este, por ejemplo, como colaborador. Y vamos a enviar. Me, me pregunta a ver si... Esta es una persona que no está en mi organización y entonces me pregunta a ver si voy a, quiero compartir con él y digo que sí. Bien. Bueno, he dicho que una de las cosas que puede hacer el administrador es modificar la configuración. Puede modificar, puede gestionar los miembros y puede modificar la configuración de la unidad compartida. Entonces, hay tres aspectos que puede modificar. El primero es la posibilidad de compartir fuera de la organización. En este caso, EASO Politécnico Si voy a editar, veré que se puede dar acceso a, a los archivos de esta unidad compartida a usuarios ajenos. Yo en este caso he dado acceso a una persona ajena a la organización y se lo he podido dar porque tenía esto configurado de esta manera. O puede, puede ser que no eh, por las características de la comunicación de la documentación perdón eh, se considere que nadie externo puede acceder a dicha documentación y entonces lo marcaríamos aquí. El segundo es la posibilidad de compartir con personas que no sean miembros. Puede haber proyectos, puede ser una unidad compartida de la, de la dirección que, que, que utilice, en el que tenga documentación, que digamos es solo para sus ojos. Entonces, eh, desde el momento que se crea, se configura la eh, unidad compartida para que solo los miembros de la Unidad compartida pueden tener acceso. De esta manera, ninguna persona de la unidad compartida podrá compartir algo que está dentro con externos a la, al equipo de trabajo. Y el tercero es descargar, copiar e imprimir. Aquí, en, en mi unidad, esto se puede hacer archivo a archivo. Aquí se puede hacer con toda la con toda la unidad. Entonces se puede limitar a que comentadores y lectores ni puedan descargar, ni puedan copiar, ni puedan imprimir los archivos de la unidad compartida. Y les debería aplicar. Entonces estos son, tenemos por una parte los permisos a las personas y por otra parte tenemos la configuración. Aquí en el menú Vamos a ver lo, el resto de opciones. Tenemos la posibilidad de enviar un correo electrónico a todos los miembros del equipo desde aquí mismo. Podemos cambiar el tema y entonces cambiar el tema sería asignarle una imagen, asociar una imagen al, por ejemplo, esta, seleccionar, asociar una imagen al proyecto, y que esa imagen también pueda ser una más estrechamente relacionada con él. Cambiar el nombre. Se pueden hacer búsquedas en la unidad, ocultarla, ver la papelera o eliminarla. Eliminarla, únicamente podrá eliminarla el administrador o la persona que administre la, la unidad. Aquí vemos ciertos permisos. Si yo, por ejemplo, entro en esta otra unidad que tengo por aquí, en la cual soy colaborador, Veo que hay algunos permisos que no voy a tener. Por ejemplo, yo no puedo cambiar el nombre, puedo hacer algunas cosas. No puedo modificar la, la configuración porque en este caso no soy más que un colaborador. Además de los permisos que genera el perfil de los miembros de la unidad compartida, es posible compartir archivos individuales con terceras personas que no pertenezcan a la unidad. Puedo coger, ir a compartir y desde ahí podría compartir con otras personas ajenas a la unidad o ajenas a la organización dependiendo de la configuración de la que hemos hablado antes. A fecha de hoy no es posible compartir carpetas, solo es posible compartir archivos individuales, pero tengo entendido de que en este momento está en beta el, los test de, de un cambio que sí permitirá compartir carpetas eh, desde una unidad compartida. Lo que, hay una cosa que tiene que quedar bien clara. Cuando agregamos a alguien como miembro en una unidad compartida, una cosa que no, digamos que la, la agregamos colaboradora, una cosa que nunca podremos hacer. Es reducir los permisos en un archivo o carpetas. No podré ir a una carpeta y decir, a esta, so a esta carpeta únicamente podrá acceder como comentador. Podré ampliar permisos. A un comentador le podré dar permisos de colaboración, de edición. Pero a un colaborador nunca le podré quitar permisos para bajarle a comentador. Bien. Y para acabar, tengo este archivo aquí, pero por la razón que sea me, me interesa también tener acceso eh, desde, desde alguna carpeta de mi unidad. Si le, voy, le doy a botón derecho, podré añadir un acceso directo a Drive y en Drive, en el donde quiera. Por ejemplo, en esta carpeta. Corona. Entonces, este plan de trabajo. A partir de este momento lo tendré también aquí. Vemos este simbolito que aparece aquí. Bien. Y también podré agregarlo a uno de mis espacios de trabajo que tenga aquí en prioritario.